Bueno, saludos, soy Israel Vanguera, en esta hora les quiero mostrar el mejor reconocimiento de voz que he conocido. He visto muchos, pero este ha sido el mejor hasta ahora. Una vez le enclic el link les dejaré en la descripción del video, espero en los 5 segundos de publicidad. Luego dan clic en cierta publicidad y les queda una página como esta. Una vez aquí les dan clic en dictado. Y aquí ponen un puntico para que se quiten ese, ese texto que está allí solo ponen cualquier punto y listo una vez ya que quieran instalar el computador eh, instalan su micrófono y aquí les va a salir que le permita conectarse el software al micrófono y le dan permitir no le hayan a bloquear le dan permitir y luego dan clic aquí iniciar y una vez que inicien todo lo que ustedes hablan, como en mi caso que le estoy hablando a ustedes en este tutorial, todo va quedando escrito aquí. Y verán que el programa no comete ningún error. Y si lo comete automáticamente lo corrige. Y así pueden dictarle todo lo que quieran al software y él va copiando y se evitan ustedes de estar escribiendo con el teclado y de estar eh, gastando tiempos y así escribiendo en un documento en Word y de aquí pueden copiar y pegar en Word bueno eso ha sido todo por hoy espero que lo disfruten y no olviden suscribirse como pueden ver eh, como pueden ver eh, copió eh, todo lo que yo dije el programa y eh, lo que sale en rojo es lo que pues él cree que está malo. Entonces, así pueden copiar, pueden ir hablando y pueden ir copiando. Es más, si quieren, ponen una grabación y él la va pasando a texto. No olviden suscribirse para más vídeos y activen la campanita para que le llegue la notificación cuando yo suba otro vídeo. Este texto lo pueden copiar y pegarlo a Word. ¿no? Eso es todo por hoy. No olviden suscribirse.